Vamos a presentar este libro que hace unos meses salió en Estados Unidos. Se llama The Great Refusal de Robert Macuse en el contemporáneo de Snowflake Movements. El gran rechazo, la gran negación de Robert Macuse y los movimientos sociales contemporáneos. Tenemos aquí eh, algunos autores. El doctor Arnold Farr de la Universidad de Kentucky también mañana a las 11 va la a dar una conferencia magistral aquí mismo en este salón. En, en, eh, Inmaculada, la autora Inmaculada Canduce de Hugo Puerto, con el Perci, y también es autora del libro. Eh, Marco Orello García Vargas, un maestro de la UACN, que va a comentar el libro, y yo también voy a comentar, y también somos autores del libro. Entonces vamos a empezar con Marco Orello. Um, muchas gracias a los cuatro por acertar la impresión. Thank you very much for coming to Aguascalientes. Buenas, buenas noches. Eh, vamos a presentar el libro que eh, eh, he coordinado este volumen por tres eh, profesores. Eh, Andrew Lamas, Todd Wolfson y Peter y eh, eh, Bueno, este libro pretende echar luz sobre movimientos contemporáneos, los movimientos sociales de los últimos tiempos a nivel mundial. desde una óptica marcusiana. Lo hace en 21 capítulos eh, que se ocupan tanto de la discusión teórica como del análisis crítico de los movimientos contemporáneos Echando mano de la teoría crítica, particularmente en los conceptos de Marcuse. Entonces, eh, voy a dar un vistazo a las partes que componen el libro y un poco a lo que es la estructura de los capítulos. Y después voy a pasar a hacer un comentario eh, sobre uno de los textos. O sea, son 20 capítulos. No quiero hacerles un comentario por cada capítulo, no sería mucho. Tiempo. Pero de uno de los capítulos, quiero hacer un comentario. Y, este, y eso, digamos, es lo que, lo que voy a, a proceder a, a Capítulo 2, Michael Forman establece las similitudes entre las oleadas de movimientos sociales en la década de los años 60, eh, haciendo un paralelismo con los movimientos que se han dado en la última década eh, en el mundo de hoy, del siglo XXI. Eh, aquí tal vez un, un, un primer comentario a partir de este, de este capítulo eh, que me parece importante resaltar como para contextualizar eh, el propósito que se plantea este volumen. Eh, es, digamos, ir a la, a la fuente de... De, de la obra que se está comentando que es la obra de Marcuse eh, y, y, y bueno, simplemente eh, eh, recordar cómo Marcuse va eh, haciendo un discurso muy sólido teóricamente y muy radical y va a llegar un momento cuando hable de este concepto de la sociedad unidimensional es un poco donde ya no hay prácticamente no hay oposición en términos digamos reales de oponerse al, al modo de reproducción del capitalismo ya avanzado o tardío o en su época de oro como quieran verlo pero eso ¿no? eh, entonces digamos que esta, esta concepción de la sociedad unidimensional pues es bastante eh, pesimista que también, bueno, pues tienen toda una biografía en donde había visto muchas cosas, ¿no? Y, este, y en ese momento, que es como finales de los 50s, principios de los 60 de repente se prende la mecha porque, imagínense ustedes si no este, si no lo tienen muy presente, porque claro, pasan pasan los años y las décadas, ¿no? Y se va este, perdiendo el recuerdo colectivo de algunas cosas como por las películas de los 50, cómo vivía la gente en la década de los 50, que es esta época, digamos, en donde Marcus está hablando de esta sociedad unidimensional, eh, donde tiene esta cosa que la industria cultural tiene un peso determinante, es la sociedad de masas, del, del fordismo ¿no? Entonces, como todo un paquete completo que se veía como que el capitalismo ya se había curado, como que había resurgido como el ave después de, de la última guerra, de la última gran guerra, y que ya estaba como imparable. Y entonces llegan los 60, que es así un, un relámpago que revienta toda esa cosa bonita, nice, ¿no? así, cincuentera, que era pura represión, pura represión, así mal plan, completamente mal plan. ¿no? Eh, entonces empiezan estos movimientos, ¿no? que, que primero empieza muy fuerte, digamos, en la parte laboral que tiene que ver un poco con, con los ciclos económicos, con el auge que hace que el trabajador, el auge cuando no hay suficiente fuerza, oferta de fuerza de trabajo, hace que los trabajadores tengan una fuerza política... que si no, no tienen, ¿no? Entonces, eh, es esa época, digamos... en donde hay una tendencia hacia el pleno empleo... y empieza la conclusión, digamos... por el mundo del trabajo... pero después se salen los actores marginales menos esperados... digamos, esto era la novedad en los 60s, que ya no era esta idea de la revolución al poder... ya no era mediante los sindicatos y los partidos obreros socialistas, sino a partir de movimientos espontáneos, contraculturales, gruesos. O sea, que iban muy duro también. ¿no? O sea, una revolución... Vale estar en habla de que es una revolución cultural del 68 como el Renacimiento. ¿no? A lo mejor exagera. Pero sí fue, digamos, este, un relámpago ¿no? en medio de un, de un momento así este que parecía ya... Eh, un poco como la película, esta que yo la que conozco es una versión más nueva que sale de En ¿no? Pero que eh, es de un barrio de, de, de, de una alta burguesía eh, en Estados Unidos. ¿Es Chat ¿no? la que ¿Le suena esa película? Bueno, eh, el caso es que era una sociedad completamente blindada y había un conformismo muy grande y en ese escenario es que llegan los sesentas y Marcuse se tiene que replantear o sea, ese ese panorama desolado de la, de la sociedad unidimensional lo cambia y ya, digamos sus últimos años antes de que, de, de que muera, tiene textos muy militantes y este, muy echados para adelante que recogen, digamos, ya todo un proceso de maduración teórica de toda una vida, entonces sus últimos textos son así como Romonillo cortitos, pero potentísimos, pero muy potentes. Eh, ahora, su singularidad dentro de la escuela de Frankfurt proviene uno de que, de que había tenido una militancia muy temprana. Marcuse había participado en la revolución de 1918. Al, en, en el bando de los espartacistas de Rosa Luxemburgo quien fue asesinado por la socialdemocracia ¿no? y este, y esos fueron sus pininos o sea imagínense sus pininos fue estar en las en las este, en las huestes de Rosa Luxemburgo en la clínica. Después, digamos, este, tiene toda una elaboración teórica eh, a partir de una vinculación con Heidegger y después Marx. Digamos. Es de esos autores en donde vamos a encontrar ese eh, contrapunto tal vez entre, entre los conceptos propios de Marx y la, la herencia que trae de un, un, este, un modo digamos de, de trabajar el pensamiento crítico incorpora tamices eh, heideggerianos y este y bueno así como es esa temprana militancia luego este es el punto, los sesentas ahí tiene una militancia también este, ya el señor ya con sus años ¿no? pero está en la universidad libre de Berlín apoyando a los burquistas está en los plantones para liberar a Angela Davis en Estados Unidos, o sea está relleno en, en, en, en, en, en el trabajo militante, en la lucha militante en la praxis militante y este, bueno, después de ese, de ese paréntesis podemos establecer, lo, lo que hace este autor eh, del capítulo 2 es establecer ciertas similitudes que se dan entre sociedades, está hablando de los sesentas y de y de las últimas décadas eh, se dan en sociedades totalmente administradas. Digamos, eso que en, en los 50 era eh, dirigir el, el, el modo de vida, ¿no? El, el American way of life es eso, ¿no? O sea, dirigir el modo de vida de la gente. Eh, con una sociedad totalmente administrada, lo que les decía yo, esto de que, de que era un ambiente de, de pura opresión. ¿no? Por ejemplo, en, en las cuestiones sexuales, por eso en los 60 vieron la revolución sexual, y en muchas cosas. Alvis tenían prohibido eh, tomar las tomas de, de, de, de, de abajo, de cuerpo entero, que se vieran la cintura. Estaba prohibido. Estaban gruesos. Con la censura, con el autoritarismo, ¿no? Y a la vez, pues en una sociedad muy clean, ¿no? Muy administrada higiénicamente, asépticamente, es cuando hacen Disneylandia, por ejemplo, ¿no? Y, y, y bueno, y ahora, pues este Internet y los celulares inteligentes, igual, está totalmente administrado con las nuevas tecnologías, ¿no? Y habrá quien dice que esquiva en. En fin. Eso, ese punto lo voy a comentar más adelante este, eh, bueno, nos dice que an, an, ambas oleadas de movimientos o sea, acuérdense de, de qué oleada habla de la última esta gran crisis que estamos viviendo empezó en 2007 la mayoría de los economistas la van fechando por 2008 y en 2011 se viene la primavera árabe se viene el movimiento de los indignados, se vienen los Occupy Wall Street y Occupy distintos lugares, ¿no? Todo el movimiento de los ocupas o sea, de, ese, de esa efervescencia que eh, aparentemente entró en reflujo, ¿no? Es de la que nos están hablando lo, este autor al hacer las similitudes con eh, los años 60. Dice, son sociedades totalmente administradas donde las conciencias y subjetividad de la gente ha sido reificada. Es decir, toma este, este, este concepto de Lucas, ¿no? de la reificación, que podríamos llamarle la fetichización también tal vez, ¿no? de, de las relaciones sociales. Entonces, eh, también vemos que en ambas oleadas de movimientos estas son iniciadas no por la clase obrera organizada digamos este este patrón de organizativo tradicional que les decía que era básicamente el sindicato y el partido político eh, sino por actores marginales o secundarios, por ejemplo los los estudiantes nunca habían sido con, con, con, eh, concebidos realmente como sujetos revolucionarios. ¿no? Como les digo, venía, venía todo el mundo de un periodo de mucha conformidad. Pues después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, ustedes imagínense lo que es este, toda la destrucción que hubo después de la Segunda Guerra Mundial y el grado, digamos, de, de, de sobreexplotación de la fuerza de trabajo para reconstruir el mundo. Eso exigía mucha disciplina. Y las nuevas tecnologías de la época, que era el fordismo, la cadena de montaje, todo eso, van disciplinando a disciplinar para la sociedad ¿no? a través del mundo del trabajo. Bueno, eh, podría yo extenderme este, más. Eh, voy a hacer este, nada más un comentario de uno de los textos. ¿sí? Eh, este, se llama Andrew Frimberg. Y que nos habla de su texto es más allá de la unidimensionalidad, y en donde aborda eh, la cuestión de la tecnología y sus usos. No, voy a hacer así como más este, arqueología teórica, ¿no? Pero este, es un tema muy importante desde, desde Marx, es un tema muy, muy importante de la tecnología. Él era el primer gran estudioso de la revolución tecnológica, el primer gran teórico. De la revolución tecnológica es más justamente, ¿no? y ahí están los Grundrisse para ver cuál era la intención política de esos estudios. ¿no? Eh, bueno, este autor que estoy comentando lo que, lo que va a plantear, les digo, el tema es muy importante. Es que, según la perspectiva de él, bajo una presión extrema, eh, la actual tecnología podría reorientarse en un sentido. Eh, eh, orientado hacia el valor de uso de las cosas y de la vida cotidiana y de la reproducción social del lado del valor de uso del lado cualitativo eh, ahora, ¿cuál sería esta, esta extrema presión? que por ejemplo el, el, el cambio climático comienza cada vez a tener costos mayores es decir, comienza a ser un factor desequilibrante muy fuerte en todo el sistema van a ver cada vez más acudidas por la cuestión del, del, del cambio climático. Y este y la presión de los movimientos sociales, que como les digo, ahorita pareciera que todo entra en un reflujo, pero como las contradicciones no están resueltas, ni las van a resolver, va a venir otra oleada de movimientos en algún momento, no sabemos cuándo, pero digamos, como no está resuelto el tema, no hay resuelto el problema de la hegemonía política y de la reconfiguración, ¿no? ahora sí que de los deseos y de la psique y de todo eso que tanto se ha hablado en, en este simposio el día de hoy. ¿no? Eh, bueno, entonces yo no creo que, que, que sea tan sencillo ¿no? eh, reconvertir el, el tipo de tecnología con la que contamos hoy hacia el lado del valor digamos, digamos, este. no voy a, a desarrollar mucho este escepticismo porque no tengo tiempo sí. Eh, pero sí les voy, a, les, voy a, les voy a citar tres ideas que creo que son eh, útiles ¿no? para reflexionar el tema creo que eh, una de las principales virtudes tanto de este autor como en general del libro es que aunque uno pueda no estar este, muy de acuerdo con el tipo de análisis o el tipo de conclusiones que se sacan ¿no? de un estudio, eh, eh, tienen la cualidad, la virtud de hacerlo a uno, eh, plantearse a uno mismo sus posiciones en respuesta, a lo que se está planteando. En ese sentido son textos estimulantes porque estimulan esta, este proceso de socialización de las ideas. ¿no? Eh, en fin, eh, les comento entonces para cerrar tres ideas. Una es la de Marx, que le expone en el manuscrito donde hace las conclusiones de todo el tomo uno del capital que se conoce como capítulo el capital capítulo sexto inédito y que en alemán le llaman los resultados que son los resultados del proceso inmediato de producción ahí digamos un texto que extrañamente marx no incorpora en la edición que manda la imprenta de todo mundo del capital siendo las conclusiones y siendo de una importancia política grande eh, Ahí nos dice, la que esta que es su tesis central, como conclusión, fíjense, tomo uno del capital, ¿sí? es que dice que el proceso de reproducción capitalista produce, ante todo, relaciones sociales. Más que mercancías o plusvalor. O sea, lo, lo importante es reproducir la estructura social jerárquica, eh, estratificada y de preferencia inamovible. Eh, eso es lo, lo principal que produce el capital. Entonces, la tecnología que produce esta maldita está tocada por el diablo, digamos. ¿no? Porque es tecnología para la explotación. O sea, no hay nada de que el pinche celular pueda usar para lo que uno quiera. ¿no? Vean la película este es Snowden, por ejemplo. Ahí está retratado lo que son las tics es Orwell, pero más grueso, mucho más grueso, ¿no? Entonces, estas posturas me parecen medio naïf, medio inocentonas, ¿no? Esa sería, agarrándome de, de, de Marx, de esta, de esta idea de Marx, ¿no? eh, digamos comentaría yo el texto que te des, cite primero, ¿sí? Eh, la, otra, la otra idea que me viene a la mente es la de Alfred Sonrete. Alfred Sonrete es un autor de la escuela de Frankfurt bastante este, marginal, imagínense ya dentro de la propia escuela, y bastante eh, olvidado, y lo este, echaron, echaron al olvido desde muy temprano, y que plantea que mientras se sostenga, digamos, la dicotomía jerárquica, eh, entre el trabajo intelectual y el trabajo manual. No hay ninguna posibilidad de realmente revolucionar las relaciones sociales. ¿sí? Eh, a él, digamos, en el fondo lo que, lo que es la preocupación de él y de otros autores ¿sí? es ver cómo la Unión Soviética se acabó con la clase capitalista pero se generó una burocracia eh, que administraba un proceso de acumulación de capital capitalismo está. Eh, entonces esa sería la, la segunda la segunda idea ¿no? la, de, la de sonrete que creo que es indispensable como para hacer una crítica de este, los movimientos actuales y de, de, de lo que es digamos la actualidad en un minuto les doy la última idea la última idea de Bolívar Echeverría Bolívar Echeverría fallece en el año 2010 dos años después de que se arreció la crisis económica y tres años de que había ya comenzado. ¿no? Y era interesante digamos, ver cómo veía él la situación, se lo llegaron a preguntar en alguna mesa como esta. ¿no? Y, este, y lo que insistía él era que se estaba digamos, difundiendo la idea de que había sido un resultado de, de manejos irresponsables de, de, de los yuki, digamos, ¿no? de, los, de los nuevos ricos este, managers, ¿no? los cíticos que se habían excedido ¿no? en, en, en su locura especulativa. ¿no? Y lo que decía que ¿no? eso era este, totalmente eh, errado, digamos, porque pues lo que hacía era encubrir lo que es como un momento lógico de la acumulación de capital ¿sí? no es porque sean unos muchachos desbocados ¿no? sino porque son muchachos desbocados porque los empuja a eso el tipo de características del proceso de acumulación de capital entonces esa sería como la tercera idea no para un poco para darle yo mi respuesta de que no es tan fácil no de que el segundo, y ahora sí, ya este, lo hiciste apto para la revolución. Pues no, no, no va por ahí. Ya gracias. este termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco Aurelio, por los comentarios. Entonces seguimos con Lenca, ¿verdad? Sí. Una clase con un suceso. Sí, Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Cretan, por tu invitación. las palabras que Angela Davis escribió para la presentación del libro que han sido traducidas por mis amigos Silvio y Alexis, aquí se Muchas gracias. Eh, el texto se llama Demisión y Recusa". Libertad es una lucha constante. La conexión entre resistencia y libertad es una enseñanza central de toda lucha por libertad. Esta es la premisa central de este libro que examina críticamente el concepto de Herbert Marcuse de grande recurso y su relevancia para la comprensión contemporánea de movimientos sociales. La idea de este libro surgió en 2011, en la época del movimiento Occupy y otros movimientos que uh, más han eh, el desarrollo radical de Marcus sobre el concepto de grande recusa ha sido formado por una vida larga de compromisos radicales empezando con la teoría revolucionaria de Rosa Luxemburgo que él encontró como miembro del Consejo de Soldados Alemanes que participaron de la revuelta espartaquista de 1979. y en 1933 él introdujo y desarrolló una dimensión desconocida del marxismo radicalmente humanista en su primera reseña de los manuscritos de 1844. Como miembro de la escuela de Frankfurt, él reunió Freud y Marx de modo a iluminar significativamente los problemas de la consciencia de la subjetividad radical. En las décadas de 1950, 1960 y 1970, él fue un teórico indispensable para todos aquellos alrededor del mundo que procuraban libertación pero se confrontaban con la dominación de la sociedad unidimensional. Las cuestiones que él levantó la teoría política radical que él desarrolló y su práctica de compromiso intelectual permanecen relevantes para nuestro tiempo y merecen nuestra comprensión. Es claro por, para mí, la profunda conexión para mí, manera de ellos, la profunda, conexión, perdón, la profunda conexión entre la gran recusa y los movimientos abolicionistas que fueron y continúan siendo tan importantes en las luchas por libertad en las Américas y en otros lugares. Nosotros utilizamos el termo Black Radical Tradition, eh, yo pienso que todo el mundo lo ocurriendo Black Right Prohibition, por asociar el trabajo de activistas escolas con los análisis anticapitalistas y las demandas radicales de, aquellos, de aquello que los historiadores progresistas llaman de Long Black Freedom Movement, el largo movimiento negro por la libertad. Si la grande recusa implica oposición a la injusticia y a la represión, entonces, la Black Radical Tradition, una tradición que viene de las teorías y prácticas de la liberación negra en las Américas, puede, sin embargo, ser descrita como una manifestación histórica de la Grande Recusa. Esta tradición ha sido apoyada no solamente por las personas de ascendencia africana, sino también por aquellos que evitan la asimilación con las estructuras opresivas y apoyan la liberación de todas las personas. Marcos precisa ser reconocido por ter interpretado el marxismo de maneras que abrazan las luchas por liberación de todos aquellos marginalizados por la opresión de todos aquellos y todas aquellas. ¿no? A este respecto, sería productivo colocar su obra en diálogo con ensayos de Cedric Robson, Eric Williams y otros. Robinson tiene insistido que el capitalismo se ergue sobre las espaldas de las personas negras y personas de color. Así, capitalismo es capitalismo racial. Así como Nascuz se tomó en serio las teorías y prácticas feministas cuando él forma La Grande Recusa, él, argumenta, él argumentaba que el movimiento feminista era potencialmente el movimiento más radicales que femeninos. Robin Keeler, autor de Freedom Dreams, The Black Radical Imagination, Sueños de Libertad, La Imaginación Negra Radical, también enfatiza la centralidad del feminismo. En el capítulo intitulado El campo de batalla, Amado Vida, Sueños del Feminismo Negro, Kelly señala, señala, para el frecuente y desconocido papel el feminismo negro desempeñó en la construcción de una producción negra verdaderamente radical. Así como Marcus reconoció que la arte el arte negra, música, literatura en especial la poesía como revolucionario el arte eh, cita, el arte da voz a una rebelión que encontra expresión en la forma estética. ¿Qué es escenarios para la dimensión estética, música, poesía y arte visual como siendo simultáneamente productos y productoras de la imaginación radical. Cuando evoca la black Radical Tradition, nosotros también tenemos que reconocer el hecho de que Haití fue el formador histórico de esta tradición en las Américas. Fue en Haití surgió la primera democracia que no es racial, en otras palabras, la primera democracia. democracia. La democracia en Estados Unidos y Francia eran democracias de la élite. A pesar de la irreconciliable oposición entre los, los términos élite y democracia, la democracia actual ha fracasado en reconocer estos como oxímoron. Por contraste, yo Dez, quiero citar la Constitución de Haití de 1865. Artículo 12. Ningún hombre blanco, de cualquier nación que sea, puede colocar sus pés en este territorio con el título de señor o propietario. Artículo 14. Los haitianos deben, por tanto, de aquí en adelante, ser amable solamente por la denominación genérica de negros. Es decir, todos los que sean ciudadanos de Haití, cualquier que parezca ser su filiación racial, sería considerado negro. Es decir, la persona negra, el resto del resto, la persona negra a quien no fue dada la libertad, pero que tuvo que luchar, que luchar por esta libertad, la persona negra debería ser la medida de la ciudadanía. La persona negra debería ser la medida de la humanidad. Si nuestros sueños de libertad pueden ser enriquecidos con esta proposición, ¿qué puede suceder si imaginamos las mujeres negras como la medida de la humanidad? Hierarqu hierarquías raciales fueron temporariamente volcadas por la Revolución haitiana, estableciendo, estableciendo como meta que nosotros continuamos a esperar. Si hierarquías radicales de ser volcadas, lo mismo ocurre con la hierar las hierarquías de género. Zora Coulson nos recuerda que, las, que la mujer negra es la mula del mundo. ¿Y si las mulas del mundo se tornan la medida de humanidad? Esta, esta es la cuestión que fue colocada por la insurrección de los jóvenes subcobólicos. Es por eso que el feminismo negro es tan centrado para la Black Radical -right Tradition. Entonces, ¿qué significa el radical sino tomar las cosas por la raíz Significa oposición al racismo, significa anticapitalismo, significa resistencia al colonialismo, significa dedicación para la lucha de los trabajadores, significa unir lucha en la tradición de Unión Nacional. Significa un análisis integrativo en la tradición del colectivo Combate Rivers, y Audrey Lorde. Como la tradición no se refiere apenas al pasado, podemos decir que la Black Radical Tradition abarca Sissy McDonald y la lucha por los derechos de prisioneros y prisioneras trans. Significa reconocer deficiencias físicas, desafiar el heteropatriarcado y promover diversidad de géneros más allá de los géneros binarios. La Black Radical Tradition abarca la lucha por liber, liderazgo colectivo. Y yo digo lucha porque estamos apenas empezando a comprender lo que el liderazgo colectivo significa realmente. Hoy, las sorprendentes organizaciones de, de, de jóvenes, incluyendo eh, Black eh, Lives Matter y otros tantos, nos están enseñando sobre esta ¿Sobre qué es esta lucha? Herbert Marcuse, el filósofo de la recusa y de la liberación, permaneció al lado de sus estudiantes, exponiendo el poder de la juventud de transformar el mundo. En el prefacio político de la edición de Eros de Civilización, Marcuse escribió sobre la recusa intelectual entre los jóvenes en protesta como civil. Es la vida de ellos la que está en juego, si se trata de sus vidas, su salud mental y su capacidad para funcionar como humanos no mutilados. Su protesta continuará porque es una necesidad biológica. Por naturaleza los jóvenes están en frente de batalla con aquellos que viven y luchan por eros contra Thanatos y por una civilización que lucha para acortar el camino para la muerte mientras, mientras controla los medios, los medios de alargarlo. Voy a decirlo. Contra una civilización que lucha para acortar el camino para la muerte mientras controla los medios para alargarlo. Pero en la sociedad administrada la necesidad biológica no está inmediatamente involucrada en la acción. La organización demanda contra organización. Hoy la lucha por la vida, la lucha por eros es la lucha política. La liberación de todas las personas depende de, la, de nuestra lucha política. Es por eso. La reconsideración del concepto de Marcos y Grande Recusa es tan importante en nuestro tiempo. Gracias. you. First, my apologies for not being able to speak Spanish. Um, I'm working on that, so maybe next <laughs> I want to do a couple of things tonight. One is um, talk about the importance of this book and situate it within the context of Makuza's style of critical theory and make the case that this is a kind of uh, interesting contemporary application of the way in which Makuza himself approached critical theory. And then I want to do something, uh, the second thing I want to do is rather strange or odd and it's not something that usually occurs on a panel where you have a a uh, newly published book, and um, you're, you're there to talk about that particular book. I want to talk about a, a possible companion piece, um, make the case that while this book is absolutely necessary, right, it is necessary but yet not quite complete, and I'm going to try to make that case on the basis of uh, MACUSA's form of thinking itself, so I hope I can do that. <laughs> <laughs> um, I will begin by saying Makuza is the kind of thinker that you ought to read often, habitually, carefully, and deeply, or not read at all. <laughs> and I say that because of the number of misinterpretations of Makuza's work that have floated around for some decades and the tendency um, by a lot of critics to simply label him as an optimist And they go on and on and on about this uh, blind utopianism and optimism. And then there are those who label him uh, a pessimist. And they go on and on about the dark pessimism in Makusa, when the truth is he's neither one. And that's the unique thing about his form of critical theory the ability to take a look at a moment in history, a moment in our society, and recognize um, two things in tension at once. And that is development for uh, the possibility, the mechanisms of liberation. Right? and the further development of the forces, of mechanisms of oppression at the same time. And I think that, that is what made Makuza unique. So the um, afterword to this text written by myself and the Lamas, The Great Refusal in a One-Dimensional Society, that very title, The Great Refusal in a One-Dimensional Society, um, raises a kind of question, what does that mean? When you think about The Great Refusal, what it is, and what it meant for Makuza? How is that possible in the society he describes in One Dimensional Man? And one of my favorite sentences is the first sentence of chapter one in One Dimensional Man, and we've quoted it here. Makuza says, a comfortable, smooth, reasonable, democratic unfreedom prevails in advanced civilization, a token of technical progress. When I teach that text to my students, I read that sentence And I said, look, we've got a bunch of words here put together that don't seem to belong together. Right? Comfortable, smooth, reasonable, democratic, Right? And so I gave a talk a few years ago at a university in the US, and the talk was entitled, How to Make a Critical Theorist. And so there's no magic formula that I can give you to make a critical theorist. But my point was that. Um, everybody has the potential to be a critical theorist because we're all products of a contradictory society. Capitalism is a contradictory economic system. And for it to maintain itself, it must produce contradictory narratives, contradictory forms of identity that we attach ourselves to, contradictory relationships. So I tell them all of us, if you're in this society, you've been constituted by an entire series of contradictions and decides of the two poles that are in opposition to each other um, creates a kind of tension that makes something like critical subjectivity possible at all times. I think Makusa is very good about um, showing us these possibilities. As the system develops and develops more and more oppressive mechanisms, it also um, has the potential to produce its own grave diggers. Now, those grave diggers haven't started digging yet, but I do believe they have shovels in hand. And that's precisely, I think, what this book um, tries to show us. Um, I was in Brazil a while back, a few years ago, and I was with uh, Stephen Bromwell. And we had a conversation about um, all of the interesting tools that Makuza gave us. MACUSA um, gave us quite an interesting critical arsenal. One of the problems was all those tools... Uh, haven't been fully developed. And I think what, we, what we're doing this a generation of Marcusa scholars, with a book like this, is an attempt to sort of develop further those critical tools that Mokuza gave us. The Great Refusal is one, right? And so I want to say a few things about the Great Refusal and um, some of the things that run through mind as he used that term, especially in a text like the NSL Liberation. And then do a few more things that sort of lead us to a kind of my idea of, of completing uh, a project like this. One of the interesting things about Makuza is he never stopped being a student. And Lekha has mentioned Angela Davis several times in her presentation. There's a letter in one of the volumes that Kelner did, volume, uh, he did six volumes of Makuza's writings. And the volume entitled Makuza in the 1960s, there's a letter entitled Dear Angela. And it's a fascinating letter where Makuza talks about uh, what he learned from his student, Angela Davis, and how she first approached him to ask him to direct her dissertation. Um, he was kind of skeptical. I think she had given a talk on Fed Frederick Douglass and said some things that, that bothered him a little bit. But he went on to read her dissertation perspectives and some of the things she said about and freedom and was convinced that uh, she was on to something. And actually learned. So he learned from the student movement, he learned from uh, uh, the black power movement, he learned from the feminist movement. Um, and actually saw something like the great refusal occurring in our oppressive, one-dimensional society. So this is not merely a theoretical notion, but it's something that he saw really happening. And I think, I would say that the great refusal uh, is possible at three possible levels. One is, there's a kind of cognitive level where one becomes aware, cognitively, that something's wrong or something's contradictory about our society, something's not right. Um, then there's the uh, erotic or the sensual level, and this is very important, this is, this is of course the subject matter of eros and civilization, um, and Makuza actually sort of using Freud against Freud, um, Freud himself in his 1915 article uh, entitled Repression, makes the point that repression is not something that happens once and for all. The repressed drives are always there asserting themselves over and over and over again, so repression. It's something that one has to engage in over and over and over again. Given that, then there's always a possibility that the repressed drive may break through. And this gives us hope of um, a possible revolution. And the other is solidarity, the formation of various forms of solidarity. And this is, called the work of George—I can never say his name—Katsiakopas, uh, who also has a piece in here, It talks about the Erewasi effect. And he was a student of MACUSA and spent his entire career, he's been writing for 40 years, going all the way back to the 60s, um, just sort of tracing the development of massive social movements, and how they just sort of spontaneously come into being, right? And so there are three three ways in which something like the great refusal might occur. Um, but I want to sort of suggest that there's another concept that is important to Makusa that he also discusses, and on liberation, that I think um, a volume on that concept will sort of complete this one. And then it's the new sensibility, the new sensibility. Why am I worried about this? Why Why do I think these two have to be put together in some way or another? In, I think, the second volume of those collected works by Keldin, that kelner put out, um, entitled Toward a Critical Theory of Society, in one of the essays there, Makuth makes a distinction between revolt on one hand, uh, or rebellion, and revolution on the other, right? And he argued that a lot of the social movements, at least that we saw at that time, were revolts or rebellions, but not revolutions, right? And that's highly problematic because revolt or re rebellion is a kind of uprising or stirring that suggests that something's wrong in our society. There's an awareness of that, and there's a response to it. but not yet the total social transformation that kind of MACUSA was hoping for. Uh, my friend Lauren Langman, who also has a piece um, in this book, many years ago when I first met Lauren, um, I think it was 2005 when we had the first meeting of the International Makusa Society. Lauren, Lauren is very brave and his papers, some of them are kind of scary. Um, and he gave one that day that scared me a little bit. <laughs> <laughs> um, I had a bunch of students in the audience was entitled, From the Great Refusal to the Great Fuck You. This is the vintage Lauren Langley. Okay. And, you know, it was a very smart paper, because he learned... Lauren would be in his 70s or something, right? Yeah. He's in retirement. He's in his 70s. Did you no, no, no. Okay. Yeah. He's in his 70s. <laughs> but he goes around to all these like, punk concerts and mm -hmm. things like that. And, and, uh, uh, Uh, and he sort of observes the behavior, and there's a kind of rebellion in the crowd, right, kind of, it uh, really kind of fucks you to our society, but at the end of the day, nothing has changed. There's been a venting, an expression of anger, an expression of an awareness that something's not right, but not yet a movement whereby social change comes about, right? And even where there are movements, let's talk about the Occupy movement, the Black Lives Matter movement, um, these are potentially revolutionary movements. But Makuso argued that at the moment there are revolts and not yet revolutions because if you have a revolution, then there's a total transformation of society. There's not been a total transformation of society, not just society itself, but the people in that society. Then you've not yet had a revolution. So there's a piece in the last volume, volume six, um, that Kilden put out of Marcuse's writings entitled Marxism and the New Humanity An Unfinished Revolution. Right? And that's an interesting piece because he talks about, he doesn't use the term new sensibility in that piece, but he does talk about the new man of the new humanity in a way that is, is consistent with the idea of a new sensibility. And he talks about that we can no longer wait on the revolution, that prior to the revolution, there has to be a kind of transformation that makes the revolution possible. Right? And so the kind of people we have, let's say, post revolution, cannot be the same people or the same kind of people who we have in society prior to the revolution, right? Um, our entire sensibility has to be transformed, right? So you see, he sort of sees the necessary moment prior to the revolution as a moment where there has to be uh, a transformation among individuals in the beginning of the development of a new sensibility among individuals. And that makes the revolution possible. And I want to suggest, And I'll tell you a little story that, that is an example I use. that the great refusal and the new sensibility go hand in hand, in, in, in my mind, and one question to answer you about my challenges, our weapon challenges, um, that there's something like a great refusal that occurs that makes it possible then for a new sensibility, right, and so we move from a great refusal to a new sensibility, um, because the great refusal is to say, moments the revolt. Um, that needs to bring about a kind of transformation that leads to the um, overall revolution. Um, one of the stories I tell my students is, you know, I was raised in, in the South, in the U.S., in the Deep South, and raised in a very sexist and homophobic community. And so I was raised to be uh, a sexist and homophobic. And when I entered college and began to study a bit and actually learned how to think for myself, I realized that something was fundamentally wrong with those views. So part of the contradiction by which I was constituted, I was taught to that everybody is equal and everybody should be free, but that was only in the context of the struggle for black freedom. But at the same time, uh, the contradiction is that, well, um, women are equal to men and no one should be gay. Right? So this is a contradiction by which I was constituted, by which I had to struggle with. And um, when I was in college, I began to change my thinking those issues. So there was a moment of a quick refusal where I refused to behave as a sexist or behave as a homophobe. And I say behave because I don't think the process is ever finished. right? <laughs> when, somebody, when a white person approaches me and says, I'm not a racist, I'm kind of, wait a minute, are you sure? Because right. <laughs> what worries me about this is the person says, I don't have anything else to work on. right? And I worry about that, so I'll never say I'm not a homophobe or a sexist. Because when I say that, I'm saying I have nothing, nothing else to work on. Right. and I have three daughters and they always show me I got stuff to work on um, <laughs> so um, I decided to, to sort of uh, become uh, an activist although being heterosexual and an activist for the LGBT community um, but this was in college so this is a moment of a quick refusal um, but my sensibility hadn't really changed that much until much later because um, I was in my 30s teaching in Philadelphia and I was laying on my bed at home one day and realized um, that I was responsible for some of the pain that my gay uncle and gay brother suffered when I was younger. I never said anything mean to them, I never um, questioned them or said anything bad about them. Uh, so I didn't do anything. It's what I didn't do. Right? And so what I thought about at that moment was, I have three brothers and, and um, three of us are heterosexual and one of us is gay. And I, remember, I thought about when we were younger, myself and my two other heterosexual brothers would always be really happy to bring a new girlfriend home to mom and dad. It was always a great occasion where you got a new girlfriend, you could bring her home to see mom and dad, right? Um, in fact, it was so much fun. We got as many new girlfriends as we could. Um, <laughs> <laughs> but it occurred to me that my, my brother, was gay, Couldn't do that. And I never thought about his pain. And lived in the same house with him every day never thought about that. And so when I went back to South Carolina to visit, I, I met with my brother and my uncle and apologized and said that they had somebody they were interested in and they could double date. I was married at the time. Um, my wife and I were going on a double date with them. And they both talked about how much that conversation meant to them. And my uncle passed away in 2014, but the last time we talked was in 2013. And he mentioned how much that conversation meant to him. So this is sort of, um, it took me that long, right? And so the new sensibility is something that is always in the process of development, right? But I think it takes a moment of great refusal kind of awareness that then opens the door for the development of the new sensibility. And so I think with what we have here, again, this is greatness in the spirit of Makusa, to the extent that you have the Marcusean scholars who are saying, where are the great refusals now, right? Where's the possibility for social change now, right? And um, quite, quite a few of them are, are discussed in great detail in this text, but I think the next stage es to sort of figure out, try to understand how is it then that we sort of bring about a new sensibility that will then help us with the trans the transition from revolt to revolution. Uh, thank you. sus clases <laughs> <laughs> es Lo que justo bueno, hacía mucho Habermas en Frankfurt, en todos los clases de verdad, hablaba de él sí mismo. Entonces él decía, no, y esto insisto, sí que yo sea muy fan de Heidegger, me parece muy interesante, ¿no? Schick, sé Schmidt, Heidegger se fue un maestro muy bueno, porque si sabía meterse en los temas, olvidarse incluso un rato de su propia filosofía y tratar de exponer o de hacer entendible diferentes autores importantes en la historia de la filosofía, y esto, digamos, era en su, en su momento por lo menos el gran maestro de, bueno, sí, el gran maestro que se muchos años, el gran maestro para Macuse, de Macuse. Entonces, esa era una, una idea, te digo un poco porque en Frankfurt, por lo menos en general, y en Alemania, en general había la idea que Macuse es un pensador más político que filosófico. ¿no? Y Schmitt, como decía, más o menos lo contrario de eso. <risa> si alguien tenía una filosofía filosófica, así, sólida, era, era Macuse. ¿no? Entonces, esto un poco, para contextualizar el debate de Macuse, eh, que sí, y yo creo que todo lo que se dijo aquí eh, va en esa dirección, ¿no? Justo toda esa radicalidad política que tiene, eh, la tiene en gran parte por su biografía, y etcétera, etcétera, sus convicciones, pero en parte justo por su convicción ¿no? Yo creo que llegó a esta capacidad de, de, de, de, de conceptualmente dedicar de las contradicciones más, eh, más eh, fuertes y más difíciles de superar. De, de la, de la sociedad capitalista, de la sociedad publiza, justo por esta capacidad, aparte de lo que ha dicho como ¿no? político, justo por esta capacidad y esta formación eh, filosófica, que obviamente no solo de no también sobre sus lecturas de Marx, etc., ¿no? una, una capacidad impresionante, y creo que en ese sentido es importantísimo retomar eh, este autor, ¿no? de que en el debate de Estados Unidos y de México, a lo mejor es diferente, pero en Alemania es muy subestimado este autor. Y aún en México hoy en día no se discute tanto, hoy ¿no? día se, se discute que de Masador, no, no, y se puso de moda últimamente. Ese eh, es que no también es un poco subestimado en este país, o en India por lo menos. En los 60s él vino a ah, hacer es otro comentario que iba a hacer, él es el único del grupo que la teoría que vino a México varias veces. Nunca fue de la por cuántas veces a diferentes versiones pero una vez segurísima a filosofía no, a ciencias políticas de la UNAM hay personas que dicen dos veces estaba en una o dos veces en Tijuana también la, la de la California claro, porque él vivía, como saben, muchos años en San Diego, California pues sí tenía una cierta razón tampoco muy fuerte, pero sí una es el único y eh, claro, aparte de Eric Fromm, pero mucha gente eh, ya no lo considera un papel del grupo porque se alejó muy tempranamente. Eric Fromm, que es fundador, como muchos saben, de la Facultad de Psicología de la UNAM y vivió hasta su muerte en Cuernavaca. Pero digamos, si dejamos a lado Fromm, Macus es el único que tuvo esta relación directa con, con México y lo quería recordar, pero más que eso, quería recordarnos su importancia filosófica, política. Y creo que este digo es como un intento. De actualizar el trabajo sobre Macuse. Ese sí, digo, creo que es un producto muy gringo, decimos, sí, no, pero en buen sentido. Muy estadounidense porque tiene una combinación de textos que creo que en México poca gente se atreve a hacer. Tiene textos muy filosóficos, muy teóricos, y al mismo tiempo textos también muy relacionando Macuse con luchas sindicales, luchas políticas en China, en la India, etc. en los zapatistas, etc. Entonces, no conozco tanto esta combinación de textos de un solo libro en México, es algo que conozco mucho, la izquierda estadounidense, que en México a veces eh, nos conoce que existe, que sí existe, pesar <risa> sale todo, ¿no? <risa> bueno, como ya hemos visto. Entonces esta izquierda estadounidense tiene a veces esta habilidad, creo, o este intento, no sé cómo llamarlo, ¿no? De combinar las dos cosas de manera muy estrecha, lo teórico, filosófico, reflexivo, por un lado, y lo político de otro, y... A veces, dicho de paso, un poco como dijo, dijo Armand, ¿no? Van a extremos, como, como dijo de Erlao en Landman, ¿no? De Betulano ya. Eh, llevar las cosas tanto al lenguaje político cotidiano como a lo del gran facio, ¿no? Hay <risa> <risa> gran mensaje de gran facio. Esos mejor son extremos y a veces también, a veces no puedo seguir hacia los últimos pasos, esos intentos, pero sí. ¿no? Y ahí también, hombre, lo bloquea por otro día, la formación que aún es... Decidía que de digamos, pero esto me parece refrescante. Es, digamos, en verdad es de alguna manera menos academicista, tal vez incluso que en México. Es mucho más, en, menos que en Alemania, es obvio. Es si puede discutir, ni siquiera hay discutido, pero aún, eh, o de otra manera, tal vez es mejor decirlo así. Donde a mí en México, aún esos intentos, y hay varios maestros, cuando cada vez hay menos, pero sí nos hay todavía y nos había más. En, así en los 70s, 80s y 90s, ¿no? esos es que intentaron hacer esta combinación de las cuestiones políticas unas teóricas, pero es un poco diferente el estilo como las en Estados Unidos. Y como, como, como dijo Arnold, ¿no? De, bueno, no sé si lo dijo explícitamente, pero explícitamente, eh, este estilo es como parte de, o, o el resultado de este proceso muy típico de la izquierda estadounidense. Dicho de paso, para que no parezca una alucinación mío, ¿no? por un lado hay la eh, International Health Mapuza Association. ¿Estás todavía uh, presidente? Ah, sí, estoy en verdad. No es el presidente de la Oficina Internacional de Herbert Macuse, eh, no, que son muy activos desde hace mucho tiempo. ¿En qué día fue? 2005, ¿no? 2005, entonces una y o sea, cada dos años hacemos cada año every two years en California, cada dos años el next one in Santa Bárbara, no well, well, the the ah, el próximo año eh, no va a ser el próximo evento de esta ahora, asociación internacional de, de Mapusa en Santa Bárbara, California, ¿no? entonces eh, well, no ahí está en, esta asociación por ejemplo es un buen ejemplo entonces eh, eh, en sus eventos no hay siempre estas dos uh, detentes, ¿no? Cuestiones muy muy políticas y muy relacionadas con luchas en el momento y al mismo tiempo. Eh, lo teórico. Por ejemplo, un evento que había en Filadelfia coincidió justo con el Occupy Filadelfia, lo remember, ¿no? y estaba Angela Davis y con la mano. directamente el evento académico, yo no sé, en México nunca he visto ese, existe mucho presión en Alemania, ¿no? Eso es algo interesante y claro que ella decía, aparte de la sesión Macuse, hay también, en el 2000 fue un congreso sobre Marx, se llama Marxism 2000, que Not Over, no Marxismo. 2000, pues la, la fiesta no terminado y había cientos y cientos y cientos de marxistas. A lo mejor no estaba yo de acuerdo con todos, la gran mayoría estadounidense. Entonces, eh, tal vez el país con más maestros marxistas del mundo, y no lo digo como propaganda política de algún país, ¿no? pero tal vez es Estados Unidos. ¿no? Es un país muy contradictorio, que por supuesto tiene este peso capitalista, imperialista, que así se conoce muy bien en México, ¿no? y está de sobre conocido y sufrido, pero también está. Este contrapeso, y también por lo visto me da mucho gusto, ¿no? que Anuel no pudo venir como parte de, de esta otra cultura izquierdista y eh, eh, eh, teórica de izquierda que existe en Estados Unidos, que en México es a veces desconocida. ¿No? Esto quería mencionar y quería hacer unos últimos comentarios sobre eh, un capítulo que yo en libro que me pedían que es como, una, como un intento de relación a Macuse con Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría y el movimiento y el pensamiento las declaraciones de los zapatistas de Chiapas, de los zapatistas, no sé, no, no era nada fácil, pero de alguna manera sí lo hay, ¿no? se trata un poco del concepto de praxis, ¿no? eh, de cómo hay diferentes versiones y m, actitudes e interpretaciones, e interpretaciones de, de, de la idea del concepto de praxis, ¿no? ese debate que haría implícitamente, no era explícitamente, pero indirectamente entre Bolívar, Echeverría y Sánchez Vázquez, Bolívar tenía un concepto más crítico, vista, más distante, más bien ni usa la palabra, pero reflexiona sobre algo que podría ser praxis sin llamarlo así, pero de manera muy cautelosa y siempre pensando en lo destructivo que puede ser la praxis por ejemplo, el capitalismo, etc. Es más común. Dicho muy bien, el puesto de exposición de Bolívar, etc. Sánchez Vázquez Cohen viene del marxismo crítico más bien de los 60's, ¿no? que te confronta al pensamiento soviético con el concepto de la praxis no sé si optimista como diría Bolívar que fijarnos en sus bases, esto no estoy seguro, pero con cierta énfasis eso sí, ¿cierto? con cierta convicción que la praxis económica y política y artística etcétera, son las que realmente forman eh, las personas, los humanos, las sociedades etcétera y claro y en este contexto una postura como bien dijo Arnold, entonces de que es falso llamarlo optimista, como también es falso llamarlo pesimista, ¿no? Una de filosófica a un muy alto nivel, Donde justo de también trata de captar cómo son, cuáles son las capacidades o posibilidades humanas hoy en la sociedad unidimensional, ¿no? Y también criticando, como se dijo, o también viendo con ciertos ojos críticos a unos movimientos con los cuales él mismo era solidario. No es algo propio de Manchuse también en Alemania... Nunca se va a olvidar que esta relación muy interesante que tenía con el 68, por, por un lado con un total apoyo, no sé, sea, con las marchas siempre, pero ¿no? se lanzó, se cerca como nadie de los intelectuales. Bueno, por lo menos en Alemania, tampoco en Estados Unidos, pero en Francia, no sé si sabe. Pero bueno, entonces, digamos, dejamos Francia de acuerdo, pero llegamos por Alemania y Estados Unidos único, y al mismo tiempo tampoco era un apologeto, ¿no? tampoco era su vocero, mucho menos. Si no hay constantemente en una distancia crítica, ¿no? con, con por ejemplo, el monito del 68 ¿no? y escribiendo varios textos por ejemplo con la famosa crítica al, a la disublimación represiva, etcétera, etcétera ¿no? entonces, eso es eh, también un punto muy importante creo y claro, pero regresando a, la, a esta relación bueno, a se es extraña muy complicada entre Sánchez Vázquez-Bulívar y Macús? y ahí tienen esa postura muy interesante de Macús, ¿no? de un lado no quiero usar la palabra optimista, pero de una entrega a los movimientos existentes y al mismo tiempo con esta distancia. Sí. Y como dijo Ana ah, no, siempre sabiendo que hay todavía algo que hacer, que uno de los más radicales siempre tienen sus puntos flacos, ¿no? y sus puntos de, no, por ejemplo bueno, en este caso, el intento de la rebelión y la liberación sexual con sus asegúnes, ¿no? con una ingenuidad que a veces salía en acusito por los cromeos que la percibió, no con su crítica de sublimación represiva, etc. ¿no? Y el intento era vincular todo eso de alguna manera con los zapatistas, que no es tan fácil, pero tampoco retomando una reflexión que hizo Bolívar que, haría, que dice, esto no es tanto una lucha tipo praxis marxista o praxis comunista, no hay favor de otro mundo o algo así, una nadie diría, la postura de los zapatistas es en verdad, no están matando, ¿está en ese sentido, un poco parecido a los hondureños que ahorita caminan por México, sin decir que es lo mismo, pero como diciendo, nos están matando, ese es como el punto de partida, eh, y lo único que hacemos es, pero único no en el sentido que sea poco, sino sabemos lo que hacemos, es morirnos con más dignidad, algo así, ¿no? o morirnos, digamos, no calladitos, ¿No? porque los hondureños nunca en no de esto no hablan ni Bolívar ni Macús, pero voy a meter de ejemplo porque es actual y está en la caminando por su cerca de esta ciudad. Ellos, no me dan más ninguna declaración que van a hacer. Y si Donald Trump dice, no van a cruzar la frontera... No dicen, bueno, sí la vamos a acusar ¿no? Simplemente dicen, seguimos marchando. ¿no? Y sobre todo Seguimos alejándonos de lo horrible Que estamos viviendo en Honduras Por la muerte, la persecución eh, La inseguridad, o como se llama esa la, la, la, la, la explotación Por supuesto, etc Entonces algo parecido, ahí observado hablado Bolívar y claro La diferencia que se arma, etc La actitud es muy diferente La actitud tal vez tiene algo en común Como diciendo, lo que está pasando, estamos muy bien están matando y nosotros no podemos volver a oponerse, ni siquiera otra cultura. Lo que sí podemos decir es que nos vamos a mover así calladitos en la esquinita y sin Esto no, este, digamos, este favor no lo vamos a hacer. ¿no? Y aquí vamos, eh, por lo menos, un poco, tal vez más a mi que dijo Max, ¿se acuerdan, Max? Dijo por porretariado: lo único que puede perderse no son sus cadenas. De alguna manera, ellos dicen: lo único que puede perderse es la vida. ¿No? Entonces, entonces, pero por lo menos podemos hace algo, está juntos, no estar aislados, eso parece. Y esto llegó que, a pesar que hoy no es exactamente la forma de lucha que Macusa analiza, de todos modos creo que sí se podría entender también que es este mejor lo que ellos hacen. No como tratando de salirse de esta uniformidad, ¿no? de esta unidimensionalidad. ¿no? La única división de ellos, por ejemplo, es ver cómo sobrevivió. ¿no? Cotidianamente a ver cómo se zafan de los continuos ataques, y también las, los oprimidos están en esta unidad de y, y dicen vamos a salirnos vamos a aunque sea momentáneamente aunque sea por unos meses nadie sabe cuánto va a lograr esta lucha, esta marcha, etc. para un tiempo no vamos a tratar de zafarnos y creo que en este triángulo de esos tres, tres pensadores que mencioné eh, ¿no? o sea, Sebastián, y Macuse creo que siento muy bien una posibilidad de entender de otra manera que no sea la de, ni de la izquierda, la reformista que Manco mencionó y tampoco de una ciudad, digamos, muy dogmática, muy cerrada, sino un, un intento diferente de luchar en estas condiciones donde aparentemente una lucha no es posible, y creo que Macuse, y creo que gran parte posterior de todas las luchas actuales, trata, no hay, los autores de ese Macuse de eso, ¿no? Que a pesar de todo, si sí es posible, y hay prueba de eso, y hay otro de eso, es posible seguir luchando en contra de esa forma social que estamos viviendo, que aparentemente ya es eh, imposible y así yo estoy estar luchando bueno no sé si tiene algunas preguntas o comentarios el no. ah, vino a la ciudad de México, la ciudad universitaria en los primeros días de marzo del 62 ah, tú estuviste no ah. <risa> uh -huh. eh, pero eso le valió eh, meses más tarde en pleno movimiento ya sordas presidente eh, acusar a los estudiantes de haberse dejado conversar por esos profetas de la destrucción uh, así dijo el presidente hablamos de Macuse entonces el Macuse era un profeta de la destrucción de acuerdo con el gobierno de Miriam ¿Y no vino no no no no no no, no una segunda vez es probable, pero esa sí ya no la tengo nada. Ah, claro. Pero la del 68 es célebre porque... Porque ser el 68. <risa> <risa> porque fue el 68. Y sí. ciencias claro. políticas, ¿verdad? Sí, ciencias políticas. De... Se llamaba... Era un evento que se llamaba el coloquio de invierno. Ah, sí, sí. Vinieron, vino mucha gente. Vino Harry McDoff vino la gente de New Left Review. Uh -huh. eh, casi completa eh, Suici, a, a Suisi yo lo vi, a Paul Suisi. Uh -huh. a varios a otros sí lo vi a, a Marcuse no uh -huh. pero era en ciencias políticas después vinieron italianos Picho uh -huh. María Antonieta Machocchi ¿no? uh -huh. pues, italianos de los 70 a ese coloquio pero ya era en verano coloquio de verano ¿sí? Pues de verdad, pues, no sé si tiene otro comentario o pregunta sobre eso o sobre otra cosa. ¿no? Ah, me decía que era lo importante. ¿no? Entonces, este vivo se vende a un precio o, en, en normal, o decente. Porque como son el tipo de cambio de peso no podría ser mejor. Entonces hoy se vende en 350 pesos. Aquí hay cinco ejemplares. Amablemente Andy eh, Lamas nos mandó esos ejemplares y nos dio chance de venderlos más barato el precio normal, entonces sí, eso quería anunciar y bueno, y, y, igual menciono mañana como va a salir el coloquio, eh, a ver dónde tiene mi programa, mañana, ya mencioné la, la conferencia de Android, y vamos, antes hay algo, exactamente, antes hay otra mesa, Acra, a las 9 aquí mismo hay una mesa, que se llama la teoría crítica de Arapa justamente, donde uh -huh. ¿No? van a hablar Fernando Huesca, pero dice Ana Rosa y Inmaculata, claro, uh -huh. y después va a hacer la conferencia magistral de Arnold, el doctor ya mencioné. y de once a doce, y luego de 12 a 2 va a ser una mesa que se llama teoría crítica y crítica de la ideología, donde, en la cual va a hablar Sánchez, bueno, Carlos Sánchez Félix y María Estela Navarro Robles, y luego a las 4 de cuatro o cinco, otra mesa que se llama Teoría Crítica, de Bolívar Juan Marcos Acevedo, Marco Aurelio García, Pepa Ngandra, y luego de siete, cinco y media, a siete y media, una otra mesa que se llama Teoría Crítica y Psicología Crítica, en la cual va a hablar Agata Pavlovska, eh, mi, ah, no, Vincius no vino, a, iba a hablar Vincius, pero ya no vine, eh, de Brasil, y además eh, Mónica perdón, Bueno, y el miércoles va a haber más pesas pero ya no las veo entonces. Que no hay nada que decir, nos vemos mañana. Muchas gracias. No sé si hay tiempo, pero, o sea, me pregunto por el último artículo que hice, el de cobertura de Tandos del País, el periódico El País quien habla pues de este arribo de, de la derecha de este auge de la derecha que está sucediendo en varios países y en general en el mundo que tiene que ver con también una falta de crítica, de autocrítica de la propia izquierda eh, entonces no sé eso como ustedes lo ven entonces por ejemplo están eh, inmersos en el tema yo solamente percibo que es un tema que se está dando y que muchas veces no nos explicamos por qué probablemente en según la cobertura de, de Santos pues de esa, de esa digamos falta de autocrítica de las izquierdas de esa también concepto de élite de las izquierdas o sea, se ha perdido un poco el grupo de, de la causa de la izquierda y se puede ir a los seis antes? la tiempo, si no? <laughs> well that's a tough question um, and I, I'm not sure if I really have an answer but I have thought about this a bit and um, I try to in, in my own mind uh, figure out what's happening and I think one of the things is, is, is there's a kind of normalcy that settles over um, capitalist society for bad, bad periods, right? Um, and people who are, I guess maybe I should speak about the US more specifically because I know more about that situation, that um, the middle class, for example, enjoy a certain amount of comfort for decades right and during that period of comfort there was no real attempt to bring about any kind of social change people were just sort of um, used to things being as they were in the meantime we have two political parties that both are um, supported by big corporations big money but as long as the middle class were doing okay there was no challenge to that right and so this is kind of normalcy uh, that The middle class to become comfortable with and of course the left had no voice in this context right um, like, what are you guys complaining about in the meantime uh, the right-wing forces have been gathering strength all along after 2016 after Trump was elected uh, president in the US that very week we had a meeting of the radical philosophy Association at my university so Trump got elected that Tuesday uh, our conference started that Thursday And the conference was, I, I forget the exact title, but it was about the future of socialism. And during that conference, we had at least two or three people meltdown, right? So they stood to do their papers, I had a meltdown and didn't get their papers, right? And I just wasn't, I was, I was upset that Trump got elected. I didn't want that to happen, but I wasn't all that surprised because what I saw for decades was the kind of manipulation Of the American people by both parties that made Trump possible, right? There's a certain comfortable degree of poverty that people accepted. There was a comfortable degree of racism that people accepted. There was a comfortable degree of xenophobia that people accepted, right? And all that was festering. And and in the meantime, the working class were suffering, but not their their their problems weren't being addressed by Republicans nor Democrats, right? So there's a kind of comfort with a certain amount of working class suffering, right? And they they're the ones, <laughs> right? The working class in 2016 engaged in the great fuck you, right? <laughs> and um, believe it or not, like in Kentucky, my state is is very conservative. It's a Republican state. Um, the two biggest cities, Louisville and Lexington, are Democratic cities and, and, and kind of liberal I guess. Um, but but during the primary uh, Bernie Sanders almost won Kentucky. Mm -hmm. He almost won Kentucky. Right? That's Bernie Sanders. Um, when he lost the primary, and it came down to Hillary or Trump, a lot of Bernie Sanders supporters went to Trump. Mm -hmm. Right? Because they saw everybody else other than Trump and Bernie as more of the same, more of the establishment. Right? And they were really engaged in a great fight. So fuck you to the establishment, whether you're Democrat or Republican. Right? And um, when Bernie was out. There was only one bug you left, and it was Donald Trump. <laughs> um, so I think that's what ha happened in America. And, I, and one more thing, too. I gave a paper about a month ago in Brazil, and I was kind of, I, I gave that paper with fear and trembling because it was new territory for me. I never given a paper like that because I'm trying something new. And I think I, the topic of the paper was something like critical political theology as a form of resistance. And um, I'm an agnostic, right? Um, and my argument was that we need a theology for agnostics and atheists. So people on the left who are atheists and agnostics need to do some theology too. Why? Because of the way in which religion has been used as a tool of manipulation and um, has been used very effectively to manipulate working class people. So I think a lot of these um, right-wing people who are taking over have sort of benefited from the way in which uh, religion has been manipulated in our society. So that's sort of where I am. Um, I'm still struggling with all of this. <laughs> Thanks for the question. Mm -hmm.